igual vamos a ver qué es esto ¿verdad? Uh, uh, uh. wow, wow wow What's up bro? demonios ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Oh, Voy a ir por este helicóptero y así veo el mapa por completo, es mejor. Right, Pero, soldier. cambié I'm gráficamente, también El juego gráficamente se ve distinto. Hay estas zonas así en naranja, por favor, no me vayan a quitar el heli. Por favor, por favor, no vayas a quitar tu heli. Es mi heli, bro. Bye bye. Vale, está lo naranja que es, bro. Uuh vamos a ver, vamos a ver, naranja no sé qué es. Estoy en la naranja, pero luego está esto que es para subirse y volar. Y hay bastante para el mapa. Vale, vale, dale, Pero, Bro, pero la gente que le pasa, que no tú. De verdad. Quiero ir a una zona naranja, pero. Tampoco quiero que me muevan el heli voy a ir a esta zona ya que no hay nadie por allí y el juego se ve más oscuro como más contraste gráficamente va exactamente igual tal vez un poco mejor tal vez un poco peor un poco más, la verdad no vemos así exactamente igual no en absoluto vamos a ver si llego a la zona naranja que no tengo ni idea de qué es ya, pero también quiero probar una de estas cosas, Voy a ver cómo va. Voy a tirar el heli, y a ver cómo va como es esto. Y arreglaron la huelgo, finalmente. bueno ya gráficamente igual. Vamos a ver qué es esto, ¿verdad? wow wow wow Ok, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver, estoy en una naranja, ¿qué es esto? Una zona naranja, ¿qué tengo que hacer aquí? pero que tengo que buscar algo? Vamos a ver. ¡Oh! oh, Es un bunker en lo naranja. Ya, vamos a ver lo que está escondido tú. Está muy muy muy escondido, bro. Míralo. Bueno, está escondido, no está, pero. Epa, ¿qué pasa, bro? ¿A la próxima. Vale, sé que está el búnker de aquí. Vale, vale, vale. tengo el barco las piernas. Mueve. Uh, vale, ya sé dónde voy a caer. Mmm. Like Me tiré un 9% por si acaso. ¡Ah! ¡Los NPC! A la verga, ¿cuántos jugadores? Hay un NPC aquí, bro. ¿Qué pasa, bro? A oh, pero mueren rápido. ¡A la verga! A la varga, a la verga. ¿Entonces ahí, bro? ¿De ¿Qué me da? No, no quiero nada de esto. Un box para ver para ver está guapo bro vale vale vale Vale, poco más no te más. lo vale lo vale, lo esto es para la zona, me imagino y esto... Bueno, aquí está el búnker, la puerta oculta del... Ver... ¡Oh, las balas de nebula! Vamos a ver las balas de nebula Eh, solo puedo usar, me las pongo aquí no voy Mira, se pone en verde El P10, vamos a ver, vamos a ver el P10 Uh, maté a mis primeros, NPC Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la mapa la sana Quiero matar a alguien. ¿Dónde hay pipole? Voy a comprar un mueve Uh, aquí está el que murió el compa. Ajá, y esto es que no va a haber zona aquí nunca. Lo voy a probar. Vamos a ver. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Claro, ¿ves? Y crea como esto aquí para que te... ¿Cuánto dura? Dura bastante. Bueno, dura algo. ¿no? suficiente como para bloquear, creo. Hey, me quitaron placas a esta gente, ¿A ¿Dónde hay peña ahora. Quiero matar gente. Uy, a Voy por gente ahora. hay peña. Ven, ven. Ven. Mí no hay nadie tu no absolutamente no va va tal vez me suicide y así puedo suicida ah no perdón las balas no no que me no no no, no. no, pues, no Eh, I see you, my no I veo, you ¿Hackeado? Bro, no te vayas tú. No hay más nadie. Este bajo yeah. ¿En serio que es este fantasma, ¿verdad? Nah, no pude ver las balas verdes, tú. no te vi, bro. En serio, este vaya subiendo normal, bro. Estaba probando las armas. Este está subiendo el nuevo arma. Ah, bueno. Muy bueno el mapa y las zonas que están guapas tú. Estás zonas no las y un mapa arriba. Está bien, está bien, está guapo.